si que han cruzado, bueno, han tenido que buscar hostel, han tenido que buscar algunos departamentos que no tenían pactado, porque ellos venían por el fin de semana y, y volvían. Eh, han tenido que buscar ciertos departamentos y, y, bueno, lo bueno es que, por lo menos la, la, para la parte gastronómica, se va a hacer un consumo un poquitito más, esto que se tengan que quedar unos días más, ¿no? La realidad es que estamos muy ocupados por el tema de, del mundial, eh, entonces también es más difícil encontrar eh, habitaciones, ¿no? También eh, hay mucha oferta de departamentos y los chilenos consumen mucho esos departamentos y se han quedado mucho en departamentos, con lo cual ese dato no lo tenemos porque es la informalidad y no lo relevamos, pero, pero sí sabemos que, lo, que existe. ¿Y cuánto se gastan en promedio por día en consumo cada uno? Aproximadamente entre 17.000, 15.000, 20.000 pesos diarios por persona. Consumo promedio que nosotros sacamos de, de que tiene el pasajero. Con esto que se quedan un día más y no han previsto, y quizás el consumo sea menor, pero, pero probablemente ronda en eso. ¿no? La verdad que para nosotros lo que es hotelería formal no ha sido bueno, eh, no consumen esta hotelería, o sea, siempre el chileno que ha consumido hotelería lo sigue consumiendo, pero los chilenos, que, este aumento de chilenos, no quiere decir que ha repercutido en nuestra, en nuestra ocupación. Sí ha aumentado un poquito, pero no es que haya sido una gran diferencia o marcada. Eh, se ve que hay mucha informalidad y consumen mucha informalidad, con lo cual bueno eso no, no, no le hace bien al sector, pero bueno sí también es verdad que consumen para otras, para otras industrias y eso sí está bueno. Muchos vienen por el día y se vuelven, sabemos que hay tour de, de compras que los traen en micro eh, a, a los distintos distribuidores, compran y se vuelven. Y bueno, eh, tenía una noticia de, de que algunos chilenos los habían visto durmiendo en la puerta de los hipermercados y durmiendo ahí, después entraban a comprar y se volvían.